bueno mira te cuento lo más importante que tú debes de transmitir en una entrevista es pasión por lo que haces es un enorme entusiasmo de nada te sirve tener la maestría y el doctorado y toda una carrera teórica si tú no tienes experiencia y esto mmm, denota pues mmm, un desequilibrio si ¿sí? lamentablemente tienes que planear muy bien tu vida laboral no se vale que eh, Después de la licenciatura sigas estudiando una maestría y luego otra maestría y luego otra maestría y no tengas experiencia. Eso significa que no lo intentaste, que no tuviste la osadía. Ya sea para conseguir ese trabajo... O no tuviste la actitud para adaptarte a un equipo de trabajo. Y esto es contundente. Esto no lo puedes negar, los hechos hablan. Si tú no tienes una consistencia laboral, eh, es porque no tuviste la paciencia para quedarte dentro de una empresa. Tienes que tener estabilidad. Hay mucha gente y muchos queridos suscriptores, amigos, familiares que se quejan. Hoy oh, ya cuántos años llevo en esta empresa. Bueno, hay un periodo eh, lógico en el cual tú quieres hacer un cambio. Ya sea porque buscas más responsabilidad, más desarrollo. Bueno, pues estas son las cuestiones que tú debes venderte en una entrevista tu pasión, si en esa entrevista de trabajo no te brillan los ojos, no te estás vendiendo, no quieres enamorar a la otra persona, con honestidad, eso se sí nota, cuando a ti te convence algo, es que lo explicas, es que sale, surge. ¿Sabes? Entonces eso es sumamente importante que tú lo demuestres en una entrevista de trabajo. Si tú eh, ya escuchaste un video anterior donde yo te digo que des las frases cortas, frases cortas y que expliques lo que se te pregunta con confianza y con firmeza. Pero hay algo bien importante que es esta energía, si tú no transmites amor por tu trabajo, eh, pues obviamente nadie lo va a hacer. Mira, ya todo el mundo a través de las redes envía su currículum, vite. Esto es más de lo mismo. Tienes que tener la osadía. Busca el significado de osaría en el diccionario, es atreverte a hacer algo diferente. Si a ti ese trabajo verdaderamente te apasiona, ve a saco a conseguirlo. Consigue el correo electrónico de la persona responsable de la que, sería, eh, de la que depende esa posición, es decir, tu jefe inmediato. Haz algo diferente, conquista esa posición. Eh, busca cursos además de que tú hayas estudiado ingeniería de verdad, busca cursos eh, que nunca está por demás de liderazgo, lee libros de liderazgo, lee libros de programación neurolingüística lee libros de coaching no hagas caso a comentarios que dices esto no va con lo mío yo tengo que hacer un máster en inteligencia artificial porque es lo último y tal, si tú eres muy técnico, muy muy técnico me refiero a que te faltan estas habilidades blandas el trato con la gente Tú ya lo sabes, cuál es eh, tu talón de Aquiles es decir, tu área débil. Bueno, pues a fortalecer esas áreas con cursos, con libros, con tutoriales. Esfuérzate, haz algo diferente. Si tú estás buscando trabajo, verdad que no puedes, yo te lo, de verdad te lo juro, no puedes estar esperando que te responda una empresa y te esperes esos 15 días, 8 días a que te respondan. No, si no te responden es porque hiciste algo que muchas, cientos, cientos o miles de personas ya lo hicieron. Si estamos hablando de las empresas gigantes, pues piensa que por minuto les llegan muchísimos currículums. Y ya acuérdate de lo que te, lo que te dije en otro de los vídeos En asunto ponen lo mismo, currículum vite. Es una pesadilla abrir, descubrir y tener la obligación, aun cuando esté del otro lado esta persona y sea su trabajo, no puede leerse los miles de currículums que tiene para todas las vacantes es que llega un momento en que no saben ni para cuántas vacantes les llega porque es un mismo correo es un mismo filtro te seguiré dando cápsulas orientativas para tu búsqueda de empleo pero algo contundente recuerda es tu actitud positiva que realmente de manera honesta no actúes y te vendas, que sientas esa pasión por tu trabajo, que lo puedas demostrar. Y segundo, que tengas la osadía de hacer algo diferente. Eh, busca a esa persona en la que sería tu jefe, haz un vídeo, explica por qué eres bueno para esa posición. Si tienes la experiencia, tienes los conocimientos, tienes la actitud, lo vas a demostrar, será tuyo. Eh, algo bien importante, que no te desesperes, es que no busques retroalimentación por parte de la empresa. Es decir, no te hablarán para explicarte, oye, ¿sabes qué, Pedro? Es que no te quedaste en la empresa porque... Este motivo, este motivo y este motivo nunca lo harán, no hay tiempo. Esta empresa se dedica a su giro muy particular y las personas de recursos humanos están, o es bueno, estamos muy ocupados, de verdad, no lo tomes a mal, no es personal, pero no tienen la obligación de responder a cada persona y explicarle. Algunos se portan muy agresivos, de verdad. Unos están desesperados y comprende que esta actitud no ayuda en nada. Y entonces las empresas han decidido por política no dar información respecto a por qué no lo aceptaron. Simplemente no cubren el perfil. Si tú eh, en 15 días que es un margen muy lógico, no recibe respuesta, olvídate de esa empresa y sigue, ¿eh? Next, lo que sigue, tú estás buscando empleo. Entonces, planea tus días para buscar empleo, bolsas de trabajo, eh, ¿qué, qué acciones vas a hacer diferentes que te distingan, eh, qué tienes realmente que puedas vender. Si no tienes experiencia, pues entonces explica en la entrevista los libros que has leído, busca algo diferente, de verdad, eh, Acepta empleos que a lo mejor en sueldo te estás sacrificando, pero estás obteniendo experiencia. Mira, desde mi punto de vista, a mí algo que me ayudó muchísimo es que hubo un sacrificio. Claro, todo tiene un sacrificio, pero a la mitad de la carrera yo deseaba estar también con mis compañeros y mis amigos. Sin embargo, me puse a trabajar y no tanto por esta necesidad de trabajar, porque bueno, gracias a Dios, tenía el respaldo de mis padres, de mi padre, pero mmm, era porque yo ya estaba planeando que cuando terminara la carrera, yo estudié empresariales, yo tenía ya que tener dos años de experiencia y cuando yo salí, terminé la carrera, mis compañeros, algunos ya también trabajaban y créeme, tienen una carrera exitosa, pero algunos estaban en cero, cero experiencia, entonces las condiciones de negociación son completamente diferentes. Te daré otras cápsulas para casos como este, en el cual es, en las cuales, bueno, pues no tienes experiencia alguna, ¿vale? Pero si tú estás buscando trabajo, por favor, 8 horas al día, busca empleo, busca trabajo, esfuérzate, demuéstralo, somos fuertes y valientes, mucha, mucha suerte, ánimo, venga, suscríbete, únete a este gran equipo. Soy Carla Ornelas. Adiós.